De, también también puede en un momento dado pausarse, así que toda, toda flexibilidad. Así que nada, disculpen el atrasito y ahí tienen la sala para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Eh, ahí este, en el chat saluda Natalí eh, y también se ha sumado Juan Andrés. Eh, en el registro de ponencias de hoy tenemos también la exposición de Daniel. Daniel de la Fuente Sánchez Lozada, si están de acuerdo, esperamos unos minutitos, si les parece, si, si tenemos posibilidad podemos esperar cinco minutos, si no en todo caso comenzamos y, este, y, y luego lo, lo ingresamos en el orden de exposiciones y se suma un poquito más luego. ¿Mm? Pero bueno... Eh, en esta mesa, en este panel, eh, además de Daniel que les mencionaba, está la exposición de Estela y Cristi, eh, la exposición de Natali y la mía. Ya si iniciamos hago la presentación formal. Estela y Cristi, no sé si han probado compartir pantalla, pero ahora creo que está habilitada la función. Bien. Bueno, se está viendo, así que... Perfecto. ¿No? ¿No? No escucho si está todo bien o si hay algún inconveniente. Ahí está. Ahora sí, ahora se ve. Ahí va. Se oye, ¿no? Está bien. Entonces, vamos a... Ahora... Por el orden de exposiciones que estaba indicado en el programa para el panel. Este, bueno, debería comenzar Daniel, pero si no se presenta, las siguientes serían Stella y Cristi. luego hablaría yo y después Natalie. ¿Les parece bien ese orden o prefieren que lo cambiemos? Está bien, ok. Cualquier cosa, sino si no, si Natalie deseas antes, no hay ningún problema. Bien, bueno, entonces lo convenimos así. Bueno, creo que podemos dar inicio entonces, me parece que ya por la hora el compañero no, no se va a presentar y si no se, se sumará. Eh, bueno, nos encontramos entonces eh, en este cuarto congreso de ecología política, estamos dentro del eje temático 3, miradas al futuro, retos y alianzas necesarias para las luchas de hoy y del futuro, en la línea de discusión 8, Transiciones Antisistémicas y desde los Pueblos, y el panel se ha dado en llamar Luchas Socioecológicas y Experiencias Organizativas Transformadoras. Eh, bueno, entonces va a comenzar este panel la presentación de Estela mabro eh, y Cristi Protopulo, eh, espero haberlo pronunciado más o menos bien, si no ustedes por favor este, nos corrigen. Son eh, pertenecientes a la Universidad del Marejeo, eh, y el título de, de la ponencia es Beyond City Limits, Ecological Projects Questioning the Current Way of Living, Before and After the Pandemic. Eh, luego va a seguir mi presentación, mi nombre es María Paula Ávila, eh, mi ponencia se llama Las luchas ambientales de Argentina en un nuevo ciclo de resistencias contra el extractivismo neoliberal, y también va a exponer Natalí Cáceres Arteaga, de la Universidad Central del Ecuador, eh, y el título de su ponencia es Turismo como alternativa postpetrolera en Arajuno, Ecuador, Percepciones de los participantes de la ruta del Oglán. Entonces eh, damos la palabra, si están de acuerdo, a, a Cristi y a Estela, y, y luego habilitamos al final de las ponencias una ronda de preguntas. Bueno. Eh, gracias por la, eh, la invitación, sí. Estela eh, va a empezar y después es que yo voy a seguir. Hola, buenas tardes, soy Estela, aquí está Cristi, gracias por todo. Eh, vamos a presentar nuestro trabajo, más allá de los límites de la ciudad, proyectos ecológicos que fusionan el modo de, la, de vida actual, antes y después de la pandemia. Mm -hmm. mm -hmm. Momento. Ah. Eh, pues durante la pandemia se han producido en todo el mundo tendencias a escapar de las grandes ciudades asfixiantes a otras periféricas más pequeñas, a pesar de las prohibiciones de tráfico. En este periodo, las pequeñas comunidades ecológicas situadas fuera de la ciudad mostraron que existen también otros modos de vivir sin miedo. En marco teórico apoyamos en Murray Boxing, que dice que las ciudades más grandes se eh, están desmoronando por el exceso de tamaño y de crecimiento. Son cada vez más incapaces de proporcionar los servicios mínimos para la habitación humana, la seguridad personal y los medios para transportar las personas y las, los bienes a los lugares donde se necesitan. ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? La cuestión central de este trabajo plantea la cuestión de si las iniciativas ecológicas situadas fuera de los límites de la ciudad pero no aisladas de la sociedad pueden cuestionar el sistema y producir cambios en el conjunto de la sociedad con la que interactúan y en qué medida y bajo qué condiciones. Las nuevas preguntas que surgieron de esta primera fase del trabajo están relacionadas con sí al final. Las sociedades históricamente más organizadas funcionan como ejemplos imaginarios y iniciativas más nuevas. ¿Y, y cómo? Eh, también en el marco teórico apoyamos eh, las utopias y las grietas. Y, también, y existe una larga historia de comunidades autónomas que intentaban otra vida sin explotación humana, que los estudios marxistas denominan como utopías. Eh, existe también una larga historia de revoluciones libertarias, anarquistas, que intentaron crear redes de comunidades autónomas, pero la mayoría de las ideas comunitarias autónomas eran inspiradas de comunidades que existían fuera de Europa y antes de la colonización. Apoyamos también en marco teórico en la ecología política y eh, los. Pero posiciones centrales son la división de hombres de la naturaleza y etcétera, etcétera. Y, no, y vamos a no sé cuánto tiempo tenemos y corre un poco van, van bien de tiempo más o menos van unos minutitos y tienen diez, diez minutos más hora. sin problema sí yo vale. si quieren les aviso cuando se cumplan más o menos los 15 minutos, sí, y como vale. tenemos un expositor menos, me parece que podemos flexibilizarlo un poquito, entonces si faltan 5 minutos lo podemos extender, sí, sí, pero si quieren les aviso cuando se hagan 15. Sí, por favor. <risa> eh, pues La metodología se basó en la investigación bibliográfica y de campo, y en observación participativa colectivos de países de Europa Mediterránea. Tenemos dos casos en Europa, en e Italia, Europa y en el País Vasco, en la Cabe. También en, en Grecia tenemos otra... otros dos casos, en la región de Ática, Guinea, y también en la isla de Lesbos, Sporos, La Semilla. Vamos a hablar más eh, después. Ah, era. Eh, un otro que la investigación nos ha mostrado que las, que las comunidades crean redes y la mayoría de los colectivos participan en redes internacionales, locales, nacionales o supralocales, en las que participan muchos otros eh, colectivos con enfoques similares en materia de cambio climático, autosuficiencia, y como la red de Festival Panelencos de Agricultura Ecológica, la RIE y red de IBECA de Coalidades y el genuino clandestino, nacido no desde de 2010 en, en ah, Ahora, Empezamos eh, de, en la, por el País Vasco, la CABE. El País Vasco tiene una larga historia de luces sociales que inspira muchos colectivos e iniciativas actuales. Eh, tiene también una larga historia de iniciativas para formar comunes ecológicas autónomas. el caso de la, de la CAVE, eh, durante la década de los de 80, algunos jóvenes abandonaron la ciudad para iniciar su propio modo de vida. En armonía de la naturaleza, eh, el pueblo era de ruinas, y poco a poco empezaron a construirlo. La gente de este colectivo se opone a la teoría del crecimiento verde y no desean ser competitivos si son muy o poco verdes, y si no tienen ninguna certificación o algo así. Eh, también se oponen a los grandes proyectos en la zona que eh, son una carretera grande y un, eh, una presa hidroeléctrica. El, eh, pues el propósito de la comunidad es superar los obstáculos que pone la sociedad, pero también los problemas personales de cada individuo, individuo y crear una vida en armonía con la naturaleza. Eh, esos valores son entre otros el respeto la confianza el apoyo mutuo y muchos otros también participan en eh, acciones de solidaridad zapatistas festivales viajes en Europa y otros otro. ah, vale eh, un punto en cuanto a la alimentación y el agua son autosuficientes y tienen sus propios huertos. También se presta especial atención al desperdicio de alimentos o de agua, y que la mayor parte de los residuos producidos son orgánicos y compostan, permacultura y otros. Y un punto importante es el cuidado de los eh, asambleístas y el proyecto horizontal. La autosuficiencia económica se consigue con algunos eh, ingresos procedentes de productos elaborados. Por la comunidad y de diversos seminarios y talleres. Okay. Vamos a Grecia, el jardín de Nea Guinea, que está en, en Nea Macri, en, en la región de Ática. Eh, pues en Grecia, la investigación que hemos realizado hasta ahora nos ha mostrado que estos proyectos están en una fase relativamente temprana, pero podríamos decir que tienen mucho potencial. Y estas eh, redes van desde los ecoconsejos donde la gente se reúne y comparte sus ideas, eh, hasta las redes de intercambio de voluntarios, seminarios, y etc. Eh, y también hay algunos que pretenden crear comunidad, siguiendo los ejemplos de otros países europeos y creando redes tanto el país como el extranjero. Eh, nueva Guinea es una expresión práctica de la creencia que la actividad humana puede integrarse en el entorno natural y convertirse en un factor de regeneración para las comunidades locales y los ecosistemas que los rodean. Este proyecto se creó con el objetivo de crear una nueva cultura con características locales basada en la solidaridad y en el respeto a la vida en su conjunto participan también en acciones de solidaridad zapatista y en neu empezaron el proyecto en el centro de Atenas y después siguen a las afueras de la ciudad vamos a Lesbos eh, la semilla Sporo se encuentra en Lesbos a las afueras de la de a la capital de la isla eh, la idea principal de la creación del espacio ecológico que presentamos, fue construir un, una granja modelo con carácter educativo para el intercambio de conocimientos y educación no formal. Inicialmente se pensó en crear una comunidad pero debido a las algunas dificultades esta idea se transformó un poco y el proyecto sigue en fase experimental. Tienen eh, muchas acciones para que, en las que participan eh, refugiados e inmigrantes de todas las edades y aprenden a cultivar y propagar plantas. También aprenden por la permacultura, eh, aprenden de permacultura. Se han realizado cuatro PDC, eh, diseño de permacultura, curso de, dise de diseñar permacultura, en eh, colaboración con otros colectivos en Grecia y utilizan conocimientos de permacultura. El en colaboración con eh, ONG Radicales como Lesbos Solidarity, organizan acciones para concienciar sobre los problemas de cambio climático y contra los post En En la zona hay cultivos con platas de temporada y la zona de hospitalidad para voluntarios y estudiantes y, y los talleres, etc. La de Lesbos está prevista la construcción de parques eólicos, lo, lo que conllevará la destrucción del paisaje, del ecosistema, y el colectivo Sporos resiste activamente a estos proyectos. También, eh, junto con otros colectivos, defienden las playas de la isla, por ejemplo, Enerresous, donde, eh, en donde está en marcha un movimiento de defensa de la playa contra su pri privatización. Participan a las coordinaciones zapatistas para el viaje en Europa. Sí. Y vamos a Italia, a Salento, a eh, La Comuna Europea nació en los años 90 como un proyecto de Comuna Libertaria, de una colaboración entre un grupo de origen italiano que editaba la revista Senza Patria y algunos militantes de origen alemán. En 1995, compraron 24 hectáreas de terrenos en el campo de Francavilla Fontano, en Salento. Mientras los alrededores se dían al atractivo de la industria pesada, la mujer de Itrulli resistía con sus microparcelas cultivadas para el autoconsumo. En este periodo, el país salía de una gran persecución de movimientos anticapitalistas en los años 80, justo antes del periodo que nació Europa existía la Comuna Libera en el norte del país que resistió a la construcción del tren rápido y muchos movimientos agrarios en el sur del país. En el nivel internacional existían también los foros sociales e internacionales contra la globalización neoliberal y el movimiento zapatista. Actualmente, en la región de, región de Salento, existe un gran conflicto contra la construcción de la... De TAP, de gasoducto que viene de Azerbaiyán, y en 2017 Salento ha sido testigo de una interminable serie de atropellos por parte de la multinacional que quiere hacer este eh, eh, gasoducto. Sin embargo, el movimiento reacciona cada vez mediante una campaña constante y la comuna europea está presente. Europea, entonces, La comuna europea proponía eh, otra vía de vida inspirada de la autonomía libertaria y autosuficiencia, que podemos decir que estaba más cerca de la idea de resistencia creativa y no solo de resistencia y manifestación por los derechos humanos. Desde entonces, en la comuna europea se han construido todos los sistemas de infraestructura fundamentales, agua, electricidad, gas, calefacción, una planta piloto de depuración de aguas residuales. Dos sistemas solares para la producción de agua caliente, una red de tuberías para el riego, riego de cultivos, hornos, laboratorios de producción de vino, etc., etcétera, una escuela, un centro cultural, y casi todas las tierras han sido cultivadas. Se han planteado miles de plantas nuevas. ¿Sí? Eh, sus principios constitutivos son ante todo la ausencia de propiedad privada y el principio del consenso, es decir, la unanimidad de las decisiones. Y como dicen ellos, la comuna debió representar la realización práctica de una utopía libertaria, la posibilidad, es decir, de alcanzar un alto nivel de autos, autosuficiencia económica, libertad política y solidaridad social a través, a través del trabajo y acción colectiva eliminando todas las formas de jerarquía, tanto las determinadas por la propiedad como las vinculadas al sexo, tanto físicas como intelectuales. Urupía iba a ser un laboratorio cotidiano de autogestión que permitiera al mismo tiempo el máximo desarrollo de las posibilidades individuales y la máxima negación de las leyes del mercado el respeto a la diversidad humana y la oposición a las leyes de privilegio y la ganancia. Cada miembro elige su propio trabajo y participa con él en la vida económica colectiva. Y aquí vemos sus diferentes acciones que hacen en, en, en Italia. Eh, ¿Resultados de Perdón. este trabajo que está en...? Sí, vamos a eh, terminar. Justo está en tiempo, pero sí, ya están con, con los resultados, entonces son cinco minutos más, más uh -huh. o menos. Entonces, ¿cómo nos muestran los resultados? La mayoría de estos espacios son creados por personas que viven en la ciudad, bebían en la ciudad y cuestionan este modo de vida, que incluye trabajo agotador, justicia generalizada, alienación de trabajo, intentan acercarse realizando diversos trabajos colectivos y siguiendo prácticas igualitarias. Eh, finalmente, ninguna de ellas se aísla de la sociedad, pero todas forman estructuras autónomas. Algunas quisieran intervenir proponiendo soluciones a los problemas modernos de la ciudad pero se enfrentan a tendencias y problemas de integración institucional, y otras se mantienen más cerca del trabajo agrícola, pero creando informalmente redes de economía popular entre sí para mantener la mayor autonomía posible y no colapsar por aislamiento. La situación actual con el COVID-19 ha demostrado una vez más que nuestro mundo actual es un mundo de injusticia y desigualdad, exacerbadas por los peligros que plantea el cambio climático, en estos procesos podemos ver las grietas que menciona John Holloway, que dice que la gente común, es decir, rebelde, como el movimiento Zapatista y Holloway la describen, se encuentra, sueña, actúa, diseña nuevos mundos coloridos. E, todos estos colectivos están contra los grandes proyectos de capitalismo verde, e, proponen otras perspectivas frente al cambio climático. Su contrapropuesta pasa por la resistencia directa a los proyectos, por la presencia en los lugares de instalación o por la creación de pequeños o grandes espacios que tratan de vivir de forma diferente los valores ecológicos, la solidaridad y las simbiosis con la naturaleza y el hombre y que son muy diferentes entre sí. Pero los elementos que tienen en común son el intento de vivir en armonía con la naturaleza, generalmente saliendo de la ciudad, con una autonomía relativa o absoluta en materia de alimentación y energía, y la creación de redes basadas en los principios de economía cooperativa o solidaria, o en principios más radicales, en intercambio de productos naturales locales hechos a manos. Y también practican la autogestión de salud. Mientras que escribíamos todo eso, en Grecia existían muchos movimientos desde Scurriés con sus minas de oro, recordando otras épocas de descubrimiento y progreso que escuchamos antes de venir aquí, hasta Ágrafa, Evia, Tino, Sicaría, Creta, montañas que resisten la corriente de desarrollo verde y de los parques eólicos frente a la violencia de, la violenta deslinificación o el hiperturismo. Los ejemplos son demasiados, incluso en y a todo el mundo, como nos explicó también antes sobre el Atlas de Justicia Ambiental. Eh, estos proyectos, a pesar de estar confinados en espacios muy reducidos, participan en redes que los fortalecen y tienen objetivos glocales, en el sentido de que su papel no solo concierne a la sociedad local, sino también a otras sociedades del mundo, para las que se conviertan en un ejemplo y viceversa, se nutren de la experiencia de otros colectivos y movimientos del mundo y se relacionan con ellos en forma de red, orizoma, como dicen de les Guatari, multiplicando los márgenes. La utopía dice Europa no es lo inal sino lo no realizado. Eh, tenemos la intención de transmitir el testimonio de que es posible, es posible reciclar el agua, es posible producir energía de sol, es posible cambiar la vida, es posible compartir los bienes, es posible organizarse en igualdad de condiciones. Todos estos uh, colectivos revalorizan el espacio con los principios de buen vivir y del reconocimiento de la Madre Tierra, tienen una inspiración también de los zapatistas, es un movimiento por la tierra y la libertad y contra el gran proyecto de destrucción de la madre tierra puede guardar y revalorizar el espacio con los principios de buen vivir. Por ejemplo, en México existen muchos de estos movimientos, como el contra el golfo de Teposlán, los eólicos en Oaxaca, el aeropuerto en Atenco y en Bogotá, en Colombia, y Tren Antimaya en la parte de Yucatán. A veces, eh, cuando este movimiento se hace más amplio y se conecta con movimientos anticapitalistas, antipatriarcales y ecológicos, puede construir heterotopías de mundos diferentes en los que vivimos y nos miran cada día, cada día. Mundos que van de un pensamiento antropocéntrico y eurocéntrico a un otro descolonial, de sentir pensar con la forma fiera de la vida relacionado con el buen vivir el pluriverso. Y con el caso de los zapatistas, que inspiran todos estos colectivos, podemos decir que sí, eh, se puede hacer algo. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y también gracias a quienes se están sumando y están escuchando, además de las expositoras. Eh, que bueno, es un gusto que puedan estar en este panel. Bueno, vamos a habilitar entonces las preguntas cuando terminemos las exposiciones. Eh, y ahora entonces voy a continuar con eh, la ponencia que tengo preparada. Bueno, ahí, como dicen en el. En el el programa forma parte de un colectivo de investigación que se llama El Llano en Llamas, de Córdoba, de Argentina eh, y bueno, también soy docente de la Universidad Católica de Córdoba y estoy como investigadora en la Universidad Nacional de Córdoba y desde aquí es que estoy pensando algunas cuestiones relacionadas con, con la ecología y con las luchas y los conflictos ambientales eh, el título de, de, de la ponencia es Las luchas ambientales en un nuevo ciclo de resistencias contra el extractivismo neoliberal, análisis de las tácticas y estrategias de los movimientos socioambientales argentinos desde 2019. Eh, bueno, parto de que existe una larga trayectoria de estudio de los conflictos y los movimientos socioambientales que viene analizando diferentes sujetos, demandas, repertorios de acción implicados en, en estos casos, y muchas autoras y autores coinciden en que la resistencia ambiental en Argentina ya cuenta con al menos dos décadas de experiencias acumuladas por la acción de asambleas ciudadanas y organizaciones campesinas e indígenas, entre otras, eh, en, con, en contra de las diversas formas de degradación ambiental del extractivismo neoliberal. El rechazo contra la megaminería fue el que abrió un, un nuevo ciclo de luchas en el país, más o menos desde 2002 hasta el presente, todavía hoy, eh, y se dieron distintas experiencias en distintas provincias en donde está la actividad minera eh, pero también aparecieron estudios sobre conflictos no solamente relacionados con esta actividad, sino también eh, por el agronegocio de monocultivo, sobre todo de soja, eh, la ganadería intensiva, la industria forestal, el fracking o el desarrollismo inmobiliario. En este momento los estudios más recientes están observando que el entramado de resistencias eh, presenta nuevas tendencias, que sobre todo tiene que ver con eh, este, este nuevo tema dentro de la agenda pública, que es el de la crisis climática. Entonces hay, hay una nueva tendencia, un nuevo ciclo de protestas y de resistencias, más allá de los, re los repertorios y las respuestas tradicionales. Eh, se trata de una nueva etapa de, respecto del ciclo de acción co eh, colectiva con contenido socioambiental, que había comenzado a inicios del siglo XXI. En esta nueva fase de lucha, los colectivos ambientales, sobre todo los ambientales, pero también en otras temáticas, se pueden caracterizar como un campo minado de pequeños conflictos que oponen a las lógicas abstractas y homogeneizantes del poder, la experiencia singular y concreta y cotidiana del intolerable. Esto siguiendo una autora que se llama Alejandra Chufoli. Las resistencias del presente en el marco de la hegemonía neoliberal eh, son policéntricas y muestran eh, procesos de subjetivación sumamente complejos, sobre todo, como dicen Hart y Negri, eh, heterogéneos, siendo la fragmentación un elemento distintivo. Eh, estos rasgos nos conducen a considerar en el análisis la particular vulnerabilidad en la que se encuentran los sujetos en lucha, como efecto del dispositivo neoliberal y su enorme capacidad, no solo de reprimir y criminalizar las protestas, sino también de algo que no voy a desarrollar mucho, pero que tiene que ver con la capacidad de reintroducir y recodificar las demandas y los reclamos ambientalistas en un código neoliberal que, termina desactivando la potencia transformadora de esas luchas. Entonces, igualmente en resumen, comprendo que la heterogeneidad, la fragmentación y la vulnerabilidad son algunas de las notas distintivas del campo de las luchas socioambientales en Argentina, que se enfrentan a las dinámicas extractivas y contaminantes del capitalismo neoliberal. A partir de este escenario de este también entiendo que sería valioso elaborar una perspectiva que incorpore dimensiones centradas en las relaciones de poder, en las relaciones de fuerza, y en las tácticas y las estrategias que se ensayan en los procesos de resistencia ambientales por medio de un análisis de discurso crítico. Así propongo entonces que haya dos niveles de análisis, eh, que estoy comenzando ahora. Por un lado, el del conjunto de las tácticas de los movimientos sociales, esas tácticas capaces de producir y reproducir sentidos específicos en el contexto de los conflictos, de producir y reproducir nuevas prácticas, entendiendo que las experiencias de lucha en la actualidad proponen una diversidad de acciones muy novedosas, como las, las tradicionales acciones públicas, las intervenciones, las movilizaciones, pero también ahora el uso de redes sociales y por otro lado, la aplicación de instrumentos técnicos y legales. Todas estas tácticas no son exhaustivas y varían según los sujetos y las coyunturas de las que se trate. Y obviamente se nutren de una rica trayectoria de resistencia ambiental. Eh, y bueno, para poder indagarlas, propongo diferenciar, por un lado, las prácticas institucionales, las que están contempladas por el sistema democrático para la elevación de demandas ciudadanas o la impugnación de proyectos y políticas, de las no institucionales que son acciones disruptivas relacionadas con cortes de ruta, bloqueos, movilizaciones, toma de edificios o intervenciones artísticas, por ejemplo. Por otro lado, un segundo nivel de análisis estaría basado en identificar las estrategias de resistencia ambiental las cuales en principio suponen más que nada la consecución de objetivos de mayor alcance respecto de las tácticas. Eh, objetivos que exceden los aspectos más inmediatos en los que están involucrados los colectivos, eh, y bueno se trata de comprender intenciones eh, que trazan los movimientos si es que existen, y que pueden eh, referir a la definición de propuestas propuestas para la construcción de un escenario futuro de mediano y largo plazo, la consecución de proyectos políticos alternativos a la racionalidad neoliberal y su modelo, o el desarrollo de una política de alianzas al interior del campo subalterno. Al observar las estrategias entonces me interesa sobre todo ver eh, en qué medida a veces se encuentran en confluencia y a veces se encuentran en contradicción y para eso propongo ponerlas en tensión en el análisis del de discurso. Bueno, este es un, un planteo deudor de, de la propuesta de Michel Foucault, que hace sobre todo en Historia de la Sexualidad, cuando plantea esto, ver la relación, poder saber, las relaciones de fuerza, y eh, las tácticas y las estrategias discursivas. Bueno. Temporalmente esta investigación empieza como, como yo ve, ve, de, de, decía al comienzo, que había una nueva etapa, un nuevo ciclo de protestas, a partir del año 2019, que se suceden algunas movilizaciones y luchas muy importantes en diferentes puntos y territorios del país, eh, y, bueno, y como también les decía, estoy en una etapa de exploración, de descripción, de diagnóstico, de mapeo de los conflictos y los movimientos, eh, para luego avanzar ya sí, en ese análisis de tácticas y estrategias más, más profundas. Pero bueno, algunas de las reflexiones que, que, que estoy empezando a hacer de, de los primeros análisis, me abren inquietudes respecto de dos, dos conflictos en este momento. Eh, por un lado, eh, la importancia de tácticas no institucionales, en el proceso de sanción de leyes de protección ambiental frente a la presión o al lobby empresarial y político, y me refiero puntualmente a acciones que en, en el tratamiento de distintas leyes de protección ambiental se desarrollan ex, de manera extraparlamentaria por parte de los colectivos en lucha que buscan la sanción de esas leyes. Estoy pensando puntualmente en un caso muy actual en Argentina que es el proyecto en, en tratamiento en este momento de una ley nacional de protección de los humedales y la participación de un movimiento de jóvenes en defensa del ambiente. Eh, existe un proyecto de ley que se está tratando en el Poder Legislativo Nacional que busca establecer los pisos mínimos de protección ambiental para la preservación, restauración, y uso racional y sostenible de los humedales en todo el territorio argentino, pero hasta el momento ya hubo tres intentos fallidos de sanción, en 2013, 2015 y 2020, y a fines de septiembre de este año, después de muchas dilaciones, la Cámara de Diputados de la Nación iba a realizar un plenario para dictaminar sobre el proyecto de ley, y a último momento se suspendió y todavía no se le dio tratamiento. Eh, los humedales vienen atravesando un proceso de degradación muy intensivo en lo que se conoce como el delta del río Paraná, que es un humedal con quemas, incendios de miles, cientos de miles de hectáreas que han perjudicado, lo vienen haciendo desde hace muchos años, la salud de las poblaciones y obviamente deteriorando el ecosistema de todo el humedal. Y aparece en este contexto un movimiento novedoso que es un colectivo social y político llamado Jóvenes por el Clima. Que viene llevando adelante diversas acciones eh, de tipo legales, pero también de intervención en el espacio público. Y bueno, acá sigo a Maristeles Bampa en, en el énfasis que le da al nuevo protagonismo juvenil en, la emergen, digamos, en, en las luchas que se están gestando en la, actual, en la actualidad frente a la emergencia climática, ¿no? Y cómo están marcando estos, estos procesos de jóvenes en defensa del ambiente, un, un punto de inflexión. Eh, pero bueno, aquí también lo distintivo es que la presión del sector privado y público que están intentando frenar la sanción de esta ley, eh, está siendo mucho más fuerte que respecto de otras leyes de protección ambiental que se trataron a nivel nacional, eh, desde hace más o menos 15 o 20 años, Bueno, en este momento esa presión, ese lobby empresarial está siendo mucho más fuerte, por eso esta ley está teniendo tantas eh, dilaciones eh, para que sea finalmente sancionada. Y después, bueno, para terminar, un segundo análisis que estoy haciendo tiene que ver con otra experiencia de lucha que se da en la provincia de Córdoba puntualmente con una problemática muy particular, en donde se viene dando una confluencia de tácticas institucionales y no institucionales, pero que están muy orientadas a que se haga valer el derecho a la protesta y a la defensa ecológica, que en este momento está muy amenazada por dos procesos que se están dando en, en Córdoba, que tienen que ver con el recrudecimiento de la represión policial, por parte de las fuerzas de seguridad, y también una creciente judicialización de los conflictos y de criminalización de la protesta ya por parte del Poder Judicial, que avala la represión, ordena detenciones, el procesamiento de distintos activistas y referentes de las luchas, y bueno, ¿por qué? Porque uno de los conflictos más importantes en este momento tiene en disputa la realización de una obra vial muy grande, que son dos autovías que atraviesan una montaña y que está poniendo en peligro, se está empezando este mismo año poniendo en peligro los bosques nativos, la fauna, los restos arqueológicos, cuencas hídricas, la propia montaña que implica la expulsión de pobladores de dos regiones de acá de esta provincia. A pesar de que se hicieron audiencias públicas y que en esas audiencias se rechazaron estos estudios de impacto ambiental y se rechazaron estos proyectos, el gobierno provincial igualmente dio luz verde y comenzó la obra y bueno se sucedieron una serie de bloqueos, movilizaciones y acciones de protesta de colectivos ambientales de Córdoba que recibieron una gran represión y de alguna manera este proceder y esta forma represiva desde el Estado es una de las características también que tienen estas nuevas luchas y de los desafíos que están eh, teniendo eh, en la defensa del ambiente, a pesar de que se haya eh, ratificado eh, un, un acuerdo como por ejemplo el acuerdo regional de Escazú, que garantiza eh, la protesta y la defensa del ambiente. Bueno, más o menos esto es un poco lo que vengo analizando desde un, una investigación que bueno recién comienza y que va a tener otros conflictos también, y, y, y que la idea es hacer un, un análisis comparativo de alguna manera. Muchas gracias. Bueno. Nathalie. Eh, el micrófono está cerrado. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, ahora te escuchamos. Sí, perdón, no sé, no me ha no funcionado, pensé que no me escuchaban. ¿Pueden ver la pantalla ahora, verdad? También, sí, está todo Ahí. perfecto. Ok, me voy a poner un timer para no pasarme del tiempo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Natalie Cáceres, soy docente de la Universidad Central y docente afiliada también de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Mi línea de investigación siempre ha sido cambio climático y adaptación, con especial énfasis en el concepto de interseccionalidad. Y hoy les traigo aquí eh, algunas, algunos hallazgos muy preliminares porque esto es una investigación que todavía está en curso y pertenece a un proyecto mucho más grande. Eh, este trabajo también eh, debo mencionar, lo estoy realizando con dos colegas, con Bárbara y con Lenin, que ustedes pueden ver ahí sus nombres en, en la pantalla, y que hoy por algunos temas de trabajo no pudieron estar aquí. Eh, primero mencionar que esta investigación es parte de algo mucho, mucho más grande. El proyecto Nisance que ustedes lo ven ahí, que son las siglas en alemán para impactos sociales del cambio climático e innovaciones de sostenibilidad en África Austral y el norte de América del Sur, es un poco extraño el nombre. Es un proyecto eh, financiado por el Ministerio de Educación de Alemania y se desarrolla en 10 países dividido en 7 subproyectos, como lo pueden ver aquí. Nosotros estamos dentro del subproyecto 5, eh, donde está Ecuador-Colombia en gran magnitud y también de forma muy puntual Venezuela y Angola. El proyecto específicamente para Ecuador es una alianza entre la Universidad de Gisen y la Universidad Central del Ecuador, eh, y lo que busca es dar un, un alcance o complementar la investigación de cambio climático que ya existe a nivel regional sobre todo, pero más desde la perspectiva de ciencias sociales. Eh, y la idea de unir estas dos universidades en este convenio para este proyecto, su proyecto específico, es eh, identificar, no es que no se haya estudiado, pero profundizar e identificar los desafíos que tienen sociedades estructuristas como lo es el Ecuador. Eh, que se caracterizan por la dependencia de materias primas, en nuestro caso el petróleo, pero no solo el petróleo, ahora la minería y algunos otros espacios eh, extractivos están creciendo muy fuertemente, pero nosotros hemos, hemos concentrado las, las acciones en esta primera fase, por lo menos en la, en la parte petrolera, y eh, también en la Amazonía. Entonces dentro de este gran proyecto, de estos dos grandes proyectos en realidad, lo que yo les traigo aquí es una fellowship que he ganado dentro de este proyecto más grande que lo estoy coordinando también. Y lo que busca es identificar algo mucho más puntual en relación al turismo en, una, en un cantón dentro de la Amazonía, que ha manejado turismo, que tiene actividades turísticas, que creó una ruta turística hace algunos años, pero que por varias circunstancias, entre estas el COVID, pero no solo el COVID, sino otras, otras cosas que vamos a ver ahora, han tenido grandes retos y como cantón se oponen a la actividad petrolera, pese a que sus vecinos lo están haciendo, pero también tienen una presión muy fuerte. Entonces la idea aquí es identificar que tanto la gente, los pobladores y las personas que participan en turismo ven en esta actividad una perspectiva, una opción post petrolera, porque eventualmente el petróleo se va a acabar en la, en la Amazonía pero también de transición justa este concepto de, de entender que hay comunidades que están participando eh, y que en el momento en el que nosotros cambiemos actividad o que el petróleo termine en esas zonas, pues hay que tomarlas en consideración. Y son comunidades que usualmente no han sido consideradas históricamente hablando, no en general, no suelen a punto Entonces el objetivo, como les mencionaba, de esta fellowship muy, muy específica dentro del proyecto más grande es entender... ¿Cómo las personas se sienten en relación al tema de turismo, pero como un mecanismo de adaptación al cambio climático? Y también, ¿cuál podría ser eventualmente, si lo consideran así, una contribución hacia ese modelo de transición justa postpetrolera? Eh, la pregunta de investigación es, ¿el turismo, en este caso el turismo sostenible, podría convertirse en este mecanismo de adaptación al cambio climático y contribuir a este modelo de transición justa para las comunidades indígenas, que son cinco? dentro del Cantón arajuno ¿Por qué el interés en investigar este tema específicamente? Es porque vemos que históricamente el cambio climático siempre ha sido eh, estudiado más desde el espacio geofísico, desde las ciencias geofísicas, eh, desde un inicio con una perspectiva militar muy masculina, hegemónica, vertical, y que ha descuidado en ese transcurso a otras formas de entender el cambio climático. como el que menciono ahí, que este sesgo de origen eh, militarizado masculino muy técnico eh, eh, también se muestra en los estudios del IPCC, en los últimos menos, en los últimos últimos menos, pero de todas formas eh, es un sesgo visible en esas investigaciones. Entonces 18. la idea es complementar en esa parte ¿Es que, que, es que nos está faltando dentro de una bien. línea de investigación ah, de cambio climático. Usted ya eso. Eh, y otro elemento que, es que hay que tomar en bien. consideración eh, dentro de este, este espacio sí, de sí, estudio es que el incremento de temperatura según la tercera comunicación nacional de cambio climático para la Nación va a ser mucho más fuerte que el verano nacional sobre todo... Como ustedes pueden ver, las si finales de siglo el incremento podría ser sumamente alto, lo cual complicaría mucho y pondría eh, esta zona la como una la zona altamente vulnerable. Pero, y estos valores que están considerados aquí podrían incluso ser, el ser mucho la más la fuertes la si el Acuerdo la de París no la se llega a cumplir como no lo estamos esperando. Todo esto contribuye a que esta zona tenga un alto nivel de estrés y una alta vulnerabilidad que necesita ser atendida. No, nada. Eso. Entonces, hablando es precisamente... Pardon, esta, no escuchamos nada, porque escuchamos mucha gente que habla al mismo tiempo. Haaged, hay ¿Hay alguien allá que habla en el mismo tiempo que, que ustedes. Trabajos, ¿Sí? todo, y tiempo sí, no, por favor, que los dije que, pa, que no, ejemplo, no hablen porque no escuchamos no? nada. Pero espérame un ratito, déjame ver. Que nos tengan 10 minutos no, de no, tolerancia, tolerancia. si te podemos escuchar. No, Lo pedí. Bueno, vamos a ver si Natali puede conseguir un poco de, de silencio. He cambiado de espacio, lamento la bulla. Pero, intento, pero no lo logro. <risa> Espero que quise, Gracias. Que ya están saliendo también. Bueno, hablando un poco más del área de estudio, eh, específicamente de Arajuno. Arajuno es un cantón que está ubicado en, en, la, en la zona amazónica del Ecuador. Tiene una, una población de 6.400 habitantes. Está en una zona muy baja por ser amazónica y están dedicados principalmente a la ganadería, a la agricultura, a la pesca. Y en los últimos años también al turismo, aunque de forma un poco más eh, eh, espontánea, digámoslo así. Y además del, del estrés ambiental y de cambio climático que veíamos en relación a la temperatura, hay otros elementos que hacen de esta zona una zona muy vulnerable. Por ejemplo, el acceso a servicios básicos, que es elemental para el desarrollo turístico. Ustedes pueden ver aquí, estas son las comunidades que están participando del estudio. Ustedes ven que estas al momento no disponen de agua potable, alcantarillado tenemos únicamente en una. El servicio de energía eléctrica todavía se maneja a través de generadores en muchos casos, sobre todo en áreas muy, muy remotas. No tienen alumbrado público, salvo este, algunas de aquí que ustedes pueden ver ahí. El tema de recolección de basura también es un elemento complicado y todo esto hace que el, tema, el desarrollo del tema turístico se vea eh, limitado a estas condiciones, porque si bien hay algunos tipos de turismo, unas modalidades de turismo en las que eh, el turista busca eh, tener esta experiencia completamente rural y amazónica y, y de aventura, eh, también es cierto que si nosotros queremos ofertar, por ejemplo, en estas zonas la gastronomía, que es uno de los fuertes que ellos tienen, pues evidentemente necesitamos acceso, por ejemplo, a un buen servicio de agua potable para que no haya problemas con las personas que vienen, sobre todo y que no están acostumbradas a tomar quizás otro tipo de agua, que no necesariamente es mala, pero que de pronto no es el nivel que necesitan o al que están acostumbrados, sobre todo personas o turistas internacionales. Eh, y en un, al, esta investigación tiene algunas investigaciones previas. Esta, por ejemplo, es una investigación de pregrado que yo eh, estuve dirigiendo. Eh, y las personas que viven ahí ya se dan cuenta de eh, los cambios de clima, los, los pueden identificar muy claramente y también asocian estos cambios en el clima con dificultades o con eh, la necesidad de trabajar más fuerte, de tener que cambiar en ocasiones los cultivos. Como ustedes ven aquí, hay fuertes lluvias. Nosotros decimos aquí en Ecuador que usualmente tenemos dos temporadas, que es la lluvia fuerte y las inundaciones, porque realmente en la Amazonía, cuando llueve, llueve muy fuerte. Entonces, eh, el tema de las lluvias y el desbordamiento de ríos, obviamente, ocasiona problemas, por ejemplo, para el tema de la agricultura, pero también para movilización. Y si estamos pensando en el turismo como una actividad productiva, un poco más formal, digamos, y un poco más permanente, se espera el de insectos Natali se nos está cortando un poco creo que sí, a, a a la, a la, eh, se nos cortó un poquito eh, Ay, lo siento creo que después de inundaciones esa parte sí escuchamos ok y les decía que además con este tema del, del, de los cambios y sobre todo las lluvias fuertes, también ha habido un incremento en la cantidad de insectos que causan no problemas graves en la salud, pero sí molestias, sobre todo en los niños, pero también en personas que no están acostumbrados. Y la gente ha tenido que utilizar un poco de su conocimiento para hacer frente a estos nuevos elementos que no, a los cuales no estaban acostumbrados. Todas estas son cosas que la gente ya lo conoce y está viendo cómo utilizar eh, por ejemplo, su conocimiento ancestral para irlos enfrentando, pero que sí se, sí se convierten en limitantes cuando hablamos del tema turístico. ¿no? Entonces, la metodología aquí es bastante cualitativa, lo que se ha hecho son, se está haciendo en realidad, porque es como les mencionaba, una investigación en un proceso, e investigación, observación participativa, perdón, entrevistas a personas clave de las comunidades, a las lideresas, a las mujeres que ya trabajan mucho tiempo. Hay mujeres que se dedican a hacer artesanías, que viven de eso. Eh, y también se espera en los próximos meses hacer un ejercicio de mapeo participativo para que sean ellos quienes puedan identificar exactamente cuáles de los atractivos turísticos que tienen ellos quieren ponerlo a disposición del turismo. Porque la zona es, al ser amazónica, tiene, sobre todo para personas que no, somos de, que no estamos acostumbradas a esa biodiversidad, es increíble, hay muchos lugares hermosos hay fuentes de agua, hay biodiversidad, hay una infinidad de elementos, pero la idea es permitirles a ellos que ellos identifiquen qué lugares son los que ellos realmente quieren tener personas externas, digamos, visitándolos y no simplemente hacer un mapeo desde afuera, sino que sean ellos quienes lo puedan hacer a través de este tipo de mapeo. Y bueno, la revisión bibliográfica que se viene haciendo desde antes, considerando que son eh, personas quichos, pero también hay mestizos trabajando en la zona, hay Interesantemente, eh, después de la pandemia ha habido personas que han migrado de otras ciudades eh, un poco más urbanas, como Mombato, por ejemplo, e incluso de la costa, que han migrado a, a, a Arajuno y que ahora tienen pequeños negocios, como una panadería. También tenemos una comunidad de mestizos interesante ahí. Y bueno, durante toda la fase de campo sea. se espera mantener el tema de equidad dentro de lo posible, sin forzar. Eh, de, de esta investigación es que en general, sobre todo la población joven tiene una gran confianza, un poco de esperanza, digamos, y deseo de, realiza, de realizar actividades turísticas teniendo ese capital natural tan valioso en la zona que todavía no ha sido alterado, eh, pues hay eh, oportunidad para varios tipos, modalidades de turismo, como el turismo de naturaleza, el turismo científico. La misma Universidad Central tiene una estación científica muy cerca de, dentro del, del cantón. Eh, eh, incluso el ecoturismo como una forma de educación ambiental para las personas que lo visiten. El capital natural ha sido conservado porque, como les mencionaba, y sobre todo las comunidades indígenas se han unido para decir no queremos explotación petrolera en esta zona y por lo tanto los recursos están mantenidos hasta ahora, pero también están conscientes de que cada vez va a haber más presión sobre esas zonas y hay todo tipo de posición frente a ello. Algunos que dicen bueno, nos vamos a mantener realmente hasta el final y otros que son quizás un poco más... Eh, no sabía cómo decirlo, pero que entienden que en algún momento la presión va a ser tan fuerte que quizás tengan que ceder y de hecho la actividad eh, petrolera va a tener que desarrollarse ahí. Incluso hay un pozo petrolero que es antiguo, que está en la zona y que por el momento está cerrado, pero el, la zona está dentro de un campo petrolero. Eh, lo otro es que la actividad turística eh, ha sido desarrollada de una forma un poco informal porque la gente no tiene todavía formación en turismo. Entonces eh, simplemente hay como estas eh, ideas de utilizar la gastronomía, de utilizar eh, los bailes eh, más tradicionales, algunos espacios de ceremonias donde la gente quiere participar y lo han hecho como espacio turístico. Entonces hay mucho eh, uso, digamos, o la gente se siente tranquila compartiendo su conocimiento ancestral. Y se hacen algunas actividades que no requieren o que por lo menos ellos lo han hecho toda la vida como eh, hacer recorridos para conocer un poco la flor y la fauna. Para eso la gente tiene mucho conocimiento porque es su zona y ha vivido ahí toda la vida y no ven necesariamente una necesidad de capacitación formal para realizar ese tipo de actividades. Eh, también se ha visto que hay una fuerte, un fuerte impacto eh, causado por el tema de un poco abandonadas. Mientras nosotros acá en la ciudad. casi todo el tiempo. Estir... Natalí, no sé si nos podés escuchar. Pero está un poco cortada. La, se está cortando un poco. Y, y, y de paso también que, que vamos ya estamos más o menos en tiempo de exposición, contando que tuviste que moverte y eso, como para ir sí, sí. haciendo bien. un cierre, después seguimos comentando con preguntas. Gracias. Eh, esta, esta cosa interesante, yo tienen una bebida que se llama Anticovid, que es básicamente una mezcla de varias plantas, que ellos tenían y hacían galones grandotes. Entonces, cuando había fiestas, lo que hacían ellos era darle un anti-COVID a todas las personas que participaban. Y los casos de COVID en realidad en la zona fueron muy limitados, pese a que ellos no pararon la actividad. Ellos no pararon sus actividades y no pararon sus, sus festejos. Por lo tanto, había cierto nivel de turismo. Pero otras cosas más formales sí sufrieron un impacto económico importante. Para el tema de desarrollo comunitario tenemos nosotros una reglamentación específica y la gente ve muy complicado el seguir ese, ese proceso legal para acreditarse como turismo comunitario y entonces se han mantenido eh, sin, sin registrarse como turismo comunitario, sino más bien como emprendimientos, pero es sobre todo por esta falta de conocimiento y un poco de fastidio en, en ciertos casos hacia toda la normativa que se pide un poco más formal para eh, tener este registro oficial. Hay también un poco de desacuerdo entre las comunidades en qué sí quieren poner y en qué no, qué, tem, qué espacios son turísticos y qué espacios no. Este es el alcalde de Arajuno, que ustedes ven aquí. Eh, una de las cosas importantes o, o fuertes que veo en la zona es que hay un compromiso fuerte, por lo menos del alcalde en este momento, hacia el tema del de cambio climático. Él ha tenido una participación muy activa en algunas negociaciones internacionales. Y también hacia el turismo, aunque el, evidentemente el tema de la falta de presupuesto, no solo en Aragón, sino en general en los GATS en el país, pero específicamente en esta, es muy fuerte y eso se constituye, por supuesto, en una limitante. Eh, hay mucho potencial turístico, la comida, las tradiciones, la supina, las ceremonias, son espacios o elementos que ellos ya tienen y que a la gente le interesa muchísimo y lo disfruta mucho cuando vaya, entonces hay un gran potencial turístico en la zona. Eh, y bueno, eh, algunas cosas más puntuales. Eh, la planificación a escala local es importante. Al ser Arapuno todavía una comunidad pequeña, el trabajar la planificación a esa escala es quizás apropiada y, y aporta al, al tema de cambio climático y turismo. Eh, la gente está consciente de lo que está pasando, por lo tanto, eh, los retos que plantea, eh, los retos a futuro, esperamos que con estas investigaciones y con esta... sostenible, planificado, participativo, de hecho, por el momento parecería que podría considerarse como un elemento importante en esta transición postpetrolera y, y justa. Y eso nada más agradecer siempre a las personas que nos reciben en Arajuno. Es siempre un gusto estar allá. La gente es muy abierta, muy generosa, con su conocimiento, con su casa, con su espacio, con su cultura, con su comida y siempre es importante poner eso en claro, porque, bueno, no en todos los lugares ahora lo podemos encontrar, así que bueno, queremos, quiero terminar esta presentación agradeciendo a las personas que han participado aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Natali. Y perdón por las dificultades. De... No, no hay problema. Te queríamos escuchar bien. Sí, no sé. Bueno. Aquí podemos habilitar una ronda de preguntas, eh, puede comenzar alguien del, del público, bueno, ahora tenemos solame, solamente a Alexandra, pues podemos usar el chat si, si preferimos, eh, sino también habilitar el micrófono y, y preguntarnos también entre nosotras si han surgido algunas cuestiones. Yo tengo dos, dos preguntas, así que las hago y después vemos si hay más, como quieren ordenarlo. Eh, respecto de la, de la presentación de Cristi y de Estela, que me pareció muy interesante, eh, me preguntaba, creo que hablaron de redes entre estas comunas y comunidades, eh, y bueno, quería saber si esas redes existen y cómo funcionan. Eh, si, si lo han explorado o si hay mucho um, aislamiento, digamos, entre estos proyectos y entre estas experiencias comunitarias este, alternativas. Bueno, entonces, uh, sí, existen diferentes tipos de redes. Eh, no, estas tres comunidades eh, no son como, bueno como comunidades muy pequeñitas, iniciativas colectivas. Eh, no tienen relación entre ellas, no tienen nada que ser. Eh, lo único que tenían como común es que participaban en el viaje zapatista, nada más. Pero no tienen nada común. Eh, como y, y por eso es interesante, porque son muy diferentes, pero existen redes en cada país existen redes por ejemplo en Italia donde comparten los productos que hacen en Europa los comparten en la red eh, clandestina es una red eh, que pasa de todas las comidas preparadas a, a la casa ¿no? a las uh, pequeñas comunidades que se intercambian entre ellos y también existen otras redes de festivales. Existe otra red que es uh, de gente que va en esta comunidad, que viene de todo el mundo y puede participar en los labores, en los trabajos uh, cotidianos y eso. Entonces uh, lo interesante es eso, es que existen muchas redes y también redes que, que se, se forman alrededor de luchas uh, contra el Capitalismo verde, ¿no? Como mm -hmm. quiero decir, los grandes proyectos, uh, las minerías, las, uh, diferentes, los diferentes eólicos, los grandes parques eólicos, o por ejemplo, las, uh, pues, las, uh, las presas uh, hidroeléctricas, los grandes proyectos. Entonces, en este sentido, ¿sí, se juntan para esta lucha. Pero no es una red. Uh, eh, bueno, sobre la comida sí existe la red. Y donde intercambian los uh, productos. Bien, bien, bien, bien. Bueno, y también me preguntaba de, de la exposición de Natalie: si las comunidades discuten, no sé si lo hacen. Si, si lo discuten respecto también a, a qué abre el turismo y a, a posibles intervenciones que puedan ser dañinas para el, el ambiente, eh, ya si por ejemplo llegaran, por ejemplo, proyectos inmobiliarios o turísticos de grandes capitales, digamos, que, que no sea el turismo comunitario y el turismo local, si se está discutiendo respecto de los daños que podría causar. Ese tipo de actividad, como, como lo podría hacer también si se reactivara, si se activara la extracción petrolera. No se escuchó. Ya ¿Ahí? Ahí me escuchan. Sí. Ya, okay. de, sí, esa ¿verdad? es una de las, de las buenas conversaciones ahí, que, hay manera, Cristian, las tema, que hay entre las comunidades y hay todo tipo de criterios docente, eh, en relación a este tema, porque, por ejemplo, los jóvenes, externo, quizás, que, no haya en, dado es que, de... que es un tema de, de generaciones, los jóvenes ven una gran oportunidad en el turismo, independientemente de si es comunitario o si es privado o privado en relación a, a, a tener hoteles, o, sobre todo hoteles o inversión eh, externa en la zona. Lo ven necesario porque eh, la última vez que tuvimos un taller un joven me decía nosotros difícilmente vamos a tener acceso a crédito, difícilmente vamos a poder implementar una infraestructura importante. Y hay algunos hoteles eh, cerca o en cantones en, en aledaños donde sí tienen una infraestructura mucho más grande y evidentemente el costo es, es, es mucho más alto, ¿no es cierto? So, ellos decían, si nosotros queremos ofrecer gastronomía o, o actividades eh, de senderismo, cualquiera de estas cosas, la gente tiene que ser capaz de llegar y dormir aquí, porque si no, dónde se va? Y solo hay un hotel dentro de Aracuna. Entonces, el, ellos no lo ven tan complicado. Las personas un poco, más, eh, un poco mayores, en cambio, ven con mucho recelo el, el hecho de que vengan personas de fuera. Yo les decía, ha habido una cierta migración pequeña, nacional, por ejemplo, de ciudades como Ambato, de personas que han, viajado, han, han cambiado de localidad por el tema del COVID. Y ellos nos decían, por ejemplo, el lugar donde yo normalmente voy a comer. Y me decía, la gente aquí a veces es un poco complicada con, los, con las personas externas. Les cuento algo interesante. Ellos tienen una, un, un grupito en chat de WhatsApp que se llama Uber de Arajuno. No es un Uber, realmente son gente que... que que transporta a personas cuando viajan a, al Puyo, por ejemplo. Y cuando yo quise entrar al grupo porque yo necesitaba movilización, no me dejaron. Entonces es por esa como cierta resistencia o precaución que tienen frente a personas externas llegando a la comunidad. Entonces ahí hay una, un tema de generaciones que hay que ir, no sé, haciendo acuerdos, porque hay dos puntos de vista diferentes. en realidad pero la discusión es productiva y de oportunidades económicas digamos no es, no es en términos de daños ambientales o de problemáticas que pueda haber por la intervención en, en el lugar bueno creo que se cortó sí no, no te escuché Disculpa, sí, se cortó, se cortó, cortó un sí. poquito. No, decías que las, las discusiones en términos de oportunidades laborales, oportunidades económicas, pero no está en discusión, digamos, el, el daño o la degradación ambiental que pueda haber en la zona. Sí, por ahora todavía ellos no, al menos en lo que yo he podido, porque como les digo, es una investigación incluso uh -huh. me falta ser parte de mapeo participativo, que creo, creo que va a ser bien importante. Pero por lo pronto es ese tema porque es lo que urge en el momento. Ellos, sobre todo los jóvenes, no tienen ingresos. Entonces para ellos es un tema de conseguir trabajo, de conseguir ingresos, incluso de salir a estudiar en, en otras ciudades. Entonces, eh, el tema de la tierra ya es extraña también porque hay, hay personas que viven en una comunidad, pero sus tierras están en otra comunidad. Y bueno, es, es, creo que a eso todavía no han, no, no han llegado. Además que están todavía planificando el tema de, de turismo como tal. Uh -huh. Bien, gracias. Sí. P preguntar también a... Ah, ya se fue. Perdió conexión. Perdió conexión. Y también eh, había Gabriela que eh, pidió la entrada y yo dije que sí, perdón. No sé ah, cómo... no perdón. Yo, yo estaba aceptando a todos y todas que quisieran entrar. Está bien. Pero hay bastante circulación en la sala. Veremos si, si vuelve Natalie. Sí, porque la pregunta también era para Natalie. Pero. Eh, sí, lo, podríamos hacer otra pregunta para ti. Sí, ¿eh? claro. Que, en, mientras que viene. Eh, eh, lo que tú dijiste que es interesante y aparece mucho también en Grecia es esta criminalización de las luchas y que es una tendencia actual muy fuerte en Grecia. Que, que, que, si puedes hablar un poco sobre eso y de qué tipo de luchas. Uh -huh. eh, sí, eso. Y sí. de Natalie, cuando viene la voy a preguntar. Sí. Ahí se está sumando. Eh, en cuanto a, a criminalización, que tiene que ver con, eh, generalmente, reprimir las movilizaciones que se hacen? Pero sobre todo detener activistas, referentes, militantes, e incluso procesarlos, o sea, denunciarlos y, y, y, y que atraviesen todo un proceso judicial que generalmente no prospera, digamos, pero bueno... Lo que yo más conozco es lo que se viene dando en Córdoba, que es la provincia, la región donde estoy, pero también recientemente hubo un caso muy importante en la Patagonia, en Bariloche, donde una comunidad indígena mapuche había recuperado en 2017 tierras eh, que habían sido apropiadas por multinacionales y empresarios muy poderosos, eh, y hace apenas una semana hubo una represión y la detención, sobre todo de mujeres, eh, que bueno, que, que allí hay una defensa de la tierra indígena y eh, también del ambiente, por supuesto que está todo como junto, ¿no? todo, todo, la salud también y la cultura. Eh, ese es como uno de los casos a nivel nacional de criminalización de la protesta y de, de detención y de criminalización de la lucha por la tierra y por el ambiente muy importante en la Patagonia, que me interesaría poder estudiar. Y aquí en Córdoba, en este momento, la mayoría de los casos que se vienen analizando de, y lo que viene ocurriendo en estos últimos meses son en, en, en causas de defensa ambiental. En estos casos que, que se está llevando adelante esta autovía, que son dos carreteras muy grandes, con mucho, mucho daño ambiental implicado, y donde bueno hubo instancias formales... De, de, de discusión y de rechazo y, y se, se instalaron bloqueos y se hicieron movilizaciones que terminaron con detenciones y son comunidades muy pequeñas, movilizaciones muy pequeñas, pero ya llevan una veintena de detenidos y procesados, lo cual es mucho para, para nuestro territorio. También hemos visto en otros años, frente a problemáticas como eh, el acceso a la tierra y el derecho a la vivienda, también hubo una ola de mucha represión y criminalización, más o menos entre los años 2013 y 2014. Y hay una, toda una política de seguridad, una política provincial eh, eh, que tiene más de 20 años y que siempre ha tenido como, como respuestas muy represivas en las movilizaciones y también en algunos sectores de jóvenes, por ejemplo, de jóvenes vulnerables en barrios pobres de Córdoba. Entonces, en distintos momentos las temáticas han cambiado. Hoy sí se viene dando como un, un, un ciclo represivo fuerte en lo ambiental, que antes no había ocurrido, porque en, entre 2012 y 2014, una localidad, una comunidad de Córdoba, logró, eh, directamente expulsar a Monsanto, que estaba por instalar una planta de semillas. Algo que parecía, y que, y que digo es la multinacional más importante en el mundo eh, del agronegocio y de los transgénicos, y en una comunidad muy pequeña, y una asamblea, realizó un bloqueo y distintas acciones, por eso yo veo siempre las, las legales institucionales y las no institucionales, bueno en, en, fue exitosa la acción y lograron expulsar a la multinacional en un contexto que hoy no se está dando y donde hoy mmm, directamente digamos las obras y los emprendimientos se hacen aunque haya que reprimir y bueno, unas, unas características que hay hoy que no había hace cinco u ocho años más o menos. Eso es lo que yo estoy viendo ahora. Más represión más criminalización, eh, como la situación para todo lo que sea defensa del ambiente es cada vez más dura. Y hay un informe muy interesante del Global Witness, que es una organización mundial que eh, elabora todos los años un informe de víctimas que mueren o que son reprimidas y sufren violencia por defender el ambiente. Y bueno esos números siempre son muy altos, y muy preocupantes en América Latina. Gracias. Gracias. No, por favor. Bueno, y Natali me parece que no pudo regresar. Y ah, les quería preguntar también, ya, pero como última duda, si, eh, si estas, ustedes habían visto que estas experiencias crecieron o se fortalecieron después de la pandemia, o no, o, o tienen su propio camino. Sí, sí eh, lo que hicieron es, eh, durante la pandemia, eh, algunas se cerraron y no tenían. A, gente que venía, como Uripea, y otras estaban, se quedaron abiertas. Eh, lo importante que se hizo durante la pandemia es que se conectaron más con lo entorno, con las eh, comunidades que estaban ahí, porque preparaban comida para gente que estaba fuera o daban cursos para gente que estaba fuera. Entonces, como la gente no podía moverse mucho para ir a otros lados, se conectaron muy, en, uh, mucho más en el entorno local. Y eso es interesante. Y después de la pandemia, ya que empezaron, que abrieron, ¿no? empezaron otra vez, había mucha más gente que venía y había más sí. intercambios. Sí. Eh, También hicieron eh, cursos en. en, ah, por, en distancia, por distancia. cursos Por distancia. Para. Voy a hablar en griego un poquito y después voy a traducir. Y este me... que <laughs> Esto quiero decir que, es la sí. sí, lo que hicieron también es que to... eh, todo lo que era de la eh, reproducción de las semillas. Que siguieron a hacerlo, eso y de eso, muchas veces eso lo hicieron por distancia. Eso quiero decir que tenían las semillas, la gente y ya las explicaban cómo van a ser y qué van a ser, etc. Y también durante la pandemia, en Nueva Guinea, por ejemplo, y Sporos también, tenían mucha relación con los refugiados que vienen en Grecia sí. y tenían mucha colaboración con ellos. Y también. Los de Italia, Europea tenía más conexión con los grupos de solidaridad con los refugiados. En España no sé, mm -hmm. no sabemos. Gracias. Mm -hmm. Gracias. Sí, lo que quería preguntar más sobre la Amazonía, pero no sé si. Es, la cuestión es por qué necesitamos el, el conocimiento turístico de, eh, europeo y no sé, ellos tienen otra manera de ver las cosas, entonces es más importante aprender de, y no decir que eh, no saben nada, están, tienen pocas cosas, bueno, es un poco paternalista, ¿no? eso que vamos allá para explicarles cómo tienen que hacer un turismo mejor. A veces tenemos que aprender más de gente que está ahí. Pero bueno, eso es sobre la idea de cómo, decidimos, cómo definimos el ecoturismo, porque a veces el ecoturismo es también un megaproyecto para gente que necesita estar más sana, más, como dice, más protegida, más bien, que va en un lugar que no le va a pasar nada, pero no, le va a pasar algo sí, porque va a ir allá. Y tiene que entender dónde va a ir, cómo va a pasar sí. eh, no, Quiero decir que todo eso es algo que, los, que nos lleva a los proyectos de mega turismo, finalmente el no de ecoturismo desde... Bueno. Puede ser también parte del capitalismo verde, no sé. Mm. Sí. Sí. Ay, no sé. sí Gabriel. Gabriela. Hola, ¿cómo están? Perdón, entre tarde. Ahí volteó mi cámara. <ríe> entre tarde, ¿cómo van? Eh, bueno, yo soy de Colombia. Y, y me llamó la atención como este, este panel, sino que se me, se me perdieron como el, las horas, pero les estaba escuchando sobre el tema de la represión, um, y para mí esto es como una pregunta latente, porque en mi país efectivamente hay una represión hacia, hacia las propuestas de protección ambiental, pero también hay una represión constante hacia, hacia los jóvenes, ¿no? Y, y un poco este tema de los jóvenes pues está, está también muy ligado a, a, al requerimiento de condiciones de vida digna, ¿no? Y esas condiciones de vida digna pues pasan también por una solicitud de, de respeto del de, de derecho al medio ambiente y de, y de una vida eh, digna que, que no tiene otra base o que tiene una base común que es precisamente toda la apuesta toda la de, de, de sostenibilidad también. Eh, y me lo preguntaba porque, pues, efectivamente, creo eh, que Latinoamérica está dando como un giro hacia, hacia la izquierda nuevamente, pero las políticas de seguridad, yo las sigo viendo, eh, es pues, que siguen siendo como muy conservadoras, muy clásicas, y las soluciones siguen siendo como muy blanco y negro, ¿no? Entonces, en mi país, o restituimos las tierras a las comunidades indígenas que han sido históricamente marginadas, pero es como que esa es la solución y ya. Pero resulta que, que el Estado no se da o no, no dimensiona, por ejemplo, conflictos interculturales en caso tal de que esas tierras hayan estado en una posición, por ejemplo, por comunidades campesinas, ¿sí? que también tienen dentro de ese marco una vulnerabilidad eh, bien compleja, o que incluso si en tierras que, que, que fueron eh, despojadas, eh, que son tierras que hoy día ya no son útiles, por ejemplo, para sembrar. O en casos aún peores, que por ejemplo son los que yo tenía la posibilidad de acompañar, comunidades indígenas que si bien exigen dentro de su, eh, de, lo que su exigencia principal es el derecho al territorio, eh, pues sus pobladores han nacido en contextos de ciudad, o sea, los descendientes han nacido en contextos de ciudad, y básicamente los mayores dicen, eh, no podemos llevar a estos muchachos a ese territorio, a esa selva eh, porque no ya no saben cazar ya o sea ya como todo su su su, su incluso su, su sistema digestivo se ha transformado en un entorno de ciudad sí entonces también yo siento que allí hay un vacío y que hay una necesidad también que desde la academia se proponga eh, como estos matices no que no deben ser soluciones blanco negro entonces eh, incluso pasó ahorita en mi país con, con, con un gobierno progresista y es que eh, eh, hay invasiones de tierras tanto por parte de campesinos como por parte de indígenas, tierras que eran de la agroindustria eh, y a pesar de eso pues que eran eh, este tipo de poblaciones pues se dio una orden también de, de desalojar en 48 horas no y entonces se entran los cuerpos de represión policial, eh, y un poco pues sí hay un diálogo social etcétera etcétera pero pero siempre mi pregunta es qué estamos haciendo para evitar eh, para evitar que este mecanismo pues eh, siga generando esas pérdidas en vidas sí y siga generando también esas pérdidas y esas fracturas en la democracia porque finalmente cuando en, cuando el Estado entra a hacer esa represión, pues lo que ocurre del otro lado es que los ciudadanos van a comenzar a desconfiar de ese Estado, incluso si es un Estado que en este momento tiene un gobierno progresista y de izquierda afina a los derechos humanos, ¿sí? Y yo creo que esas fracturas hay que hay que preverlas, ¿sí? Y, y, y para mí esa es como una gran pregunta porque realmente no, yo siempre, y, y lo estoy viendo con casos muy específicos que se están dando en el país, y es que es blanco-negro, ¿no? O es o no hay tierra, o te restituimos la tierra, pero es como la tierra en abstracto, ¿sí? cuando, cuando lo territorial tiene tanta, tanta riqueza, incluyendo una riqueza espiritual, eh, que muchas veces no está siendo contemplada por, por esas políticas de reparación que, que están ofreciendo los estados, ¿no? entonces en la Amazonía, por ejemplo, yo trabajé en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y una de las cosas que las comunidades indígenas de la Amazonía, en, en el Baupés, decían es que eh, en el Bautés y en el Chocó, que eso me llamó mucho la atención, comunidades totalmente eh, geográficamente diferentes y distanciadas decían es que la reparación espiritual es lo más complejo el territorio y no hay forma que el Estado Occidental tenga para reparar espiritualmente ese territorio y sin esa reparación espiritual nuestro territorio no es lo que era y no es lo que nos va a poder dar la pervivencia, ¿no? Entonces por eso digo como... Ahí está esta pregunta que también pues se las pongo a ustedes que son investigadoras y que están en estos temas, eh, y es cómo generar, cómo generar esas soluciones intermedias, esas soluciones con matices que puedan considerar todos estos elementos, considerando además que ya son comunidades eh, que han tenido un contacto con, con el mundo occidental, y yo sí insisto en que cuando el mundo occidental toca algo lo contamina, no eh, y ya es muy difícil entonces también cómo jugar con con eso y decir, ah, no, entonces ya eh, ustedes vuelven a ser absolutamente comunidades rurales, campesinas, ¿no? Y, y realmente pues eso es, es un poco idílico, utópico. Entonces, sí, como buscamos esos puntos medios? Eh, un poco quería poner ahí como esas ideas sueltas habiendo entrado súper tarde, perdón. Gracias, Gabriela. Bueno, nuestra compañera que que estaba estudiando en el Amazonas, en Ecuador, no está. Quizás podría haber contribuido un poco a tus preguntas. Sobre las soluciones intermedias, supongo que se trata de darle más participación a las propias comunidades y a poder planificar las restituciones de tierras eh, de una forma más participativa, pero en realidad eh, la, en las experiencias en Argentina, que es lo que yo conozco, eh, todavía no estamos en esa instancia, sino en una instancia de este, que se pueda permitir la reivindicación de tierras, de se pueda dejar de eh, criminalizar lo indígena, ya más en general, que está muy estereotipado y muy violentado en, en la opinión pública blanca eh, argentina y en los medios de comunicación, entonces es como que la lucha por la tierra y por la defensa del ambiente desde la cosmovisión indígena, eh, guaraní, con mapuche y, y diferentes que hay, está varios pasos más atrás, eh, tratando de resistir con el cuerpo, así como desde un lugar muy, muy básico, digamos, de, de defensa del cuerpo y de la tierra, eh, y con mucha represión, y, y no se habla de reparación, sí lo que, ha, sí, lo que hay en, en curso son juicios para que eventualmente en algún momento se dé la restitución de esas tierras ancestrales. Pero bueno, mucho, mucho más atrás, y también con un gobierno nacional que en algunos aspectos ha tenido algunas medidas, esta es una valoración mía, obviamente, progresista, pero que en materia de ambiente y en materia de tierra, eh, la discusión en Argentina, incluso en los sectores más progresistas, está todavía muy inmadura, y todavía se habla en términos de progreso, en términos de inversiones, en términos de desarrollo productivo, y no se están desde las esferas gubernamentales eh, cambiando, si quiere un poquito, los modelos productivos eh, que, que son invasivos y que afectan al medio ambiente. Entonces, bueno, esa es un poco el, la lucha de muchos sectores de jóvenes, que es... Eh, por, que, que, no, que no se está pudiendo dar en el ámbito del Ejecutivo, de las políticas de los programas, pero que sí, sí se dan discusiones sobre leyes nacionales de protección, pero bueno, como decía en mi exposición, que están costando muchísimo esas leyes. Sí, de mi parte puedo decir que, eh, de mi experiencia de comunidades indígenas y de lo que he leído, es que existe una otra definición del territorio de lo que existe de la parte occidental. Entonces, territorio tiene vida, territorio es, no es solo una, una parte del espacio con una historia, pero tiene una vida y si tú dejas la vida fuera, eh, ya no es territorio. Si por ejemplo el agua eh, ya no es, ya es entubado y no es agua de las mismas fuentes, y ya no es no tiene vida. Si el bosque está cultivado y no es un bosque salvaje, ¿no? como lo dicen los occidentales, en un bosque normal eh, quiero decir que en este momento ya no es eh, y eso es muy interesante no solo para, para todo el mundo ¿no? porque eh, habla de la vida y lo que es importante cuando se hace una reforma grave, una reforma que dice de dar las tierras a, los, a las comunidades indígenas no es de dar otra vez, como se hizo en el pasado, las partes del territorio que ya no tienen vida. Porque imagino que las partes que tenían las petroleras o las partes de las ex-minas son partes que ya no tienen vida. Entonces es importante eso. A veces se dice, sí, ya vamos a dar tierras a las... Pero para los más pobres, para los indígenas, para los afrodescendientes, etc., dan las partes que, no, que ya, ya están eh, muy explotadas. Y eso es un problema grave. Entonces no se, se puede hacer una resolución del problema, como dice, no es la solución. Y también es la autonomía. Es respetar la autonomía de las comunidades indígenas y no decir que vamos a enseñar a la comunidad cómo va a ser para ganar más dinero y hacer más cosas, sin de la misma idea que no, es la destrucción. Pero es difícil eso, es muy difícil. Y bueno, y además, yo no sé, lo que pasa en Colombia es más complicado también. Pero sí es importante que si quiere la gente ir a, al campo, no, no, es que, no sé si obligan a la gente ir. Imagino que no, pero... Es que había mucha... Es difícil regresar al campo de donde saliste corriendo para no mo morir. ¿no? Si tú tienes una experiencia de niño que de salir de, la, de una comunidad porque la mitad de la comunidad la mataron, en la situación psicológica que tienes cuando ya estás en las ciudades, que ya no quieres regresar en este lugar. Entonces, también eso, pensar a todo eso. Lo que, que, no, que no es lo mismo, ¿no? Restituir las tierras no es así, no es una cosa tan simple. Bueno, unas contribuciones. Eso. Sí. Bueno, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra, algún otro comentario. En todo caso, entonces, supongo que podemos dar por cerrado el panel, si están de acuerdo. Eh, bueno, yo muy contenta de haber aprendido tanto eh, con lo que han compartido, las experiencias de investigación tan diferentes eh, en distintos eh, puntos geográficos y desde distintos enfoques. Eh, pero bueno, ha sido muy enriquecedor, así que bueno, yo me quedo muy contenta con eso y, y muy agradecida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para... También somos muy contentos. Gracias. Sí. Que estén muy bien. Bueno, gracias. Entonces, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, voy a detener la grabación. No sé si me escuchan desde ahí, desde el Congreso.